Porque yo creo que la gente lo que, lo que le, le cabrea es que los políticos, todos, incluidos nosotros, convirtamos el tema de la seguridad en un tema de trinchera. Mm. Este debate lo hemos tenido varias veces. Entonces, ¿por qué digo, palos por qué vos, por qué no bobas? Porque se han hecho cosas concretas, objetivas, como nunca, incluido plan nacional contra eh, el, el, el, las bandas criminales. Y Todavía el proyecto perdona, de ley está en el perdona, Congreso esperando perdona, la, la No, no, no, estoy, estoy hablando ya, del de plan del que Gonzalo, no requiere... Que se el, que el de gobierno de y no se está la ejecutando. Y, Mire y, Gonzalo, ya. y solamente quiero decir que se estaban haciendo muchas cosas y cuál fue la crítica. Sí, pero no se han pronunciado con suficiente fuerza. Alcalde, usted, y confírmelo por favor, puedo estar equivocado, en uno de los actos cierto, de la prueba, usted usaba una polera matapaco no? ¿Lo puedo explicar al tiro? ¿Quiere que entremos en eso o seguimos no, con el... Delito? No, no, Pero me, gustaría, explicar, sí, me gustaría que lo, lo explicara al tiro porque habla de las policías, de los carabineros Lo puedo explicar al tiro Y usted está, puedo me acuerdo, comiéndose un hot dog con una polera matapaco, lo, ¿no? Lo puedo explicar al tiro, con mucho cariño ya. Primero, quiero reiterar lo que dije respecto a las policías Yo trabajo todos los días con las policías De hecho, hoy día me reuní con el jefe comunal de la PDI Para una intervención en el fin de semana eh, Me reúno regularmente Creo que soy el alcalde que va a más sesiones de stop Sistema Táctico de Operación Policial, de por lo menos de la región metropolitana, sí, en una estadística que dio sí. el, el, el gobierno del presidente Piñera, sí. señaló este dato que estoy contando. Sí. Eh, tengo una relación cotidiana con el prefecto, con el comisario, con el general director de Carabineros, sí. de mucha de muchísima coordinación sí. y trabajo conjunto. Fui a una actividad del apruebo en la Plaza de Maipú, más, más o menos 12.000 personas, sí. y efectivamente había merchandising, qué sé yo, y había una polera, que solo decía apruebo y que salía el, el perro el, el perrito per, perdona lo que pasa es que esta, este este nombre y usted del expresión... Merchandise dijo quiero esa polera y se la compró y se la puso sí sí sí sí sí y yo por lo menos no le asigné nunca y, y todas no asign... las personas que me conocen todas las personas que me conocen saben que yo jamás en mi vida no solo, no, eh, no he tenido no una. Sabía, no sabía no, que era el perro matador. No, no, no le asigné ninguna importancia. Ah, dijo que era esa polera, polera de la Era una polera de la prueba, venía un perrito. Ya. Y yo por lo menos no le asigno el, el, el, el calificativo. No, nadie porque, le dijo no. después, oiga, ese es el matador. No, no, nadie no, no. Y perdón, y después de hecho me interioricé y averigüé. Y efectivamente no es que. Alguien ha estado vinculado al crimen de algún carabinero con, con una situación de este tipo Entiendo que era un perro que le ladraba el chorro o sea, de agua o sea, Eso fue lo que me dijeron o sea, Fue un error De todas un nombre... maneras, por supuesto Y yo, perdona, y, y, y si me permite una, una infidencia, una primicia Lo que usted quiera, por favor Porque Marjales. yo me considero una persona, mucha bien respetuosa y equilibrada Y en el ejercicio de mis funciones lo he demostrado yo, entre otras cosas, llamé al general director de Carabineros cuando se generó la polémica en un medio Para expresarle lo mismo que yo hablo con él todos los días Nuestro compromiso de trabajo colaborativo, nuestro respeto, nuestra convicción De que las policías juegan un rol muy importante en la lucha contra el delito Ok, muchachos, Evelyn, Evelyn. Lo, ideal, lo ideal hubiese sido que lo hubieras hecho público y no en un Lo hice, también. Ay, lo hice también. Lo que pasa es que tú no me sigues mis redes no, sociales. No te Yo te voy a mandar mi cuenta de <risa> Instagram, Gonzalo Durán Baronti. Y lo... Sin duda alguna, resulta muy poco creíble que Gonzalo Durán. Una figura de la izquierda que lleva muchos años en política y que estuvo plenamente a favor de las manifestaciones sociales durante el estallido antisocial, no haya tenido la menor idea acerca de qué era lo que representaba la polera con la que eligió sacarse diversas fotografías, especialmente tratándose de un símbolo que la izquierda ha utilizado por años en todo tipo de actos de campaña en los que él ha participado. Una gran parte de la izquierda hoy aparece intentando mostrarse a favor del respaldo político a carabineros y supuestamente dispuestos a endurecer las medidas contra los delincuentes, pero todos sabemos la poca consistencia que puede haber en ese tipo de declaraciones o discursos grandilocuentes, cuando por años han mantenido una actitud completamente contraria y denunciante ante carabineros, faltándoles por completo el respeto como institución.